¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me encuentro desde el Cantón Buena Fe y ustedes se preguntarán ¿Qué hago aquí al lado de este hermoso ejemplar? Pues estoy específicamente en uno de los puestos que están ubicados acá en la feria por las fiestas patronales del Cantón Buena Fe. Se está celebrando el patrono San Jacinto de Buena Fe y los comerciantes pues han aprovechado la oportunidad para colocar sus puestos aquí en la avenida 7 de agosto. Y Voy a conversar con uno de los comerciantes para que nos cuente todas las maravillas que le ha traído. Hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, este, qué lindo este, este diario. Este, estamos eh, con este negocio acá en la feria. Nosotros siempre todos los días paramos en la gasolinera de Génesis. Ahí trabajamos hasta las 10 de la noche todos los días. Necesitamos que nos visiten por ahí. Somos una elegante persona, tenemos precio, de, tenemos sombrero a todo precio. Y hoy pues han aprovechado el momento también para colocarse acá durante las festividades. Correcto, así es. ¿Cuál sería la invitación para la ciudadanía a propósito de que se están desarrollando las fiestas? De que cada uno de ustedes lleve su prenda para que tengan un recuerdo de, de las fiestas patronales de aquí de fe ¿Y desde qué precio pueden encontrar ellos los productos? Del mínimo precio de 12 dólares, 15, 18, 22, 32, 40, por el motivo de que todos los productos que están aquí son cuero. Ok, todo lo, lo que se está exponiendo en este lugar, son cuero. hay zapatos también, ¿no? Claro, sí, elegante. A ver, ¿qué hay? Zapatos, cinturones, eh, llaveros. ¿Esto qué es? Estos son patitas. ¿Esto qué es? Cantinera se llama. Una cantinera, ya. También tiene eh, cosas para poner bebidas, ¿no? Bebidas. Un tomatón para poner, ¿también es de cuero? Sí, ya, ya, ¿También es de cuero, no? Sí, todo de cuero. Ok, bueno, ahí está la invitación, amigos, desde acá de uno de los puestos que están ubicados en la avenida 7 de Agosto, lugar pues donde se desarrolla la feria por las festividades de San Jacinto. ¿Eso también está a la venta? ¿A cómo sale? A 150. Ok, ahí está también para los amigos ganaderos o los que deseen tener. Y le devolvemos pues aquí al amigo su sombrerito, que muy amablemente nos los facilitó, hermoso él, muchas gracias, muy amable, que esté bien, gracias. Gracias. Okay, avancemos ahora sí con nuestro señor camarógrafo para mostrarles todo lo que usted puede encontrar acá en la feria del Cantón Buena Fe a propósito de las festividades. Vamos a ir haciendo un pequeño recorrido, bueno, ahí están también, también hay comida, vean, también puede encontrar comida, aquí tenemos calentadores, tenemos ropa, tenemos artículos para niños... Ahí estamos haciendo el recorrido, estamos avanzando para poder también lo que se está comercializando. Vemos un puesto con medias, los ciudadanos también están adquiriendo. Hay sandalias, ahí están los precios, vea, 5 dólares el par. Hay de todo, de todo acá en este lugar. Están los amigos también comerciantes, los heladeros. Vea un, un cantante de el rey de los precios del cantón Balancé. Estamos en el nivel interprovincial, ya estamos en nivel regional, en la costa, en la sierra ecuatoriana, novedades de barata, el almacén más visitado, el más popular, novedades de barata, donde puedes hacer tiempo y mucha, mucha, pero mucha plata. Ahí estamos una publicidad que parte del amigo también. Tenemos gorras, usted puede encontrar joyas, hay bisuterías, pijamas. Hay otros comerciantes que recién se están apostando también. Eh, vale recordar pues que esta feria estará disponible a la ciudadanía hasta el día miércoles. Hasta el día miércoles estará disponible y mañana se realizan acá. Buenas tardes. Acá se va a realizar la quema de castillos en honor a San Jacinto de Buena Fe. Estas son las festividades que se están desarrollando, eh, recordar también que el Cantón Buena Fe hace pocos días celebró sus fiestas cantonales y lo que se está viviendo en este momento pues, son las fiestas patronales de San Jacinto. Es por eso que se ha colocado una feria en la avenida 7 de, octubre, en la avenida 7 de agosto para poder hacer la exhibición de todo lo que se se está desarrollando. Aquí vemos también pantalones para hombres y mujeres desde 10 dólares con diferentes costos. Y la buena música, los acompañan con buena música. A ver, amigo, enséñeme ahí lo que usted está vendiendo en este momento. ¿Qué Ropa es? de mascotas. Ropa de mascotas. ¿Cómo se llama su mascota? Negra. Negra, y, y está vestida ahí toda deportiva la negra, ¿no? Sí. Okay. ¿Para qué tipo de canes nomás tiene? Tengo para pibu. Para y para chihuahuas. Para chihuahuas, ok. El amigo ahí está mostrando también la vestimenta que tiene para los canes. Acá también hay zapatos, zapatos en todos los colores y modelos están disponibles, ahí dice remate a 10 dólares, ahí están los zapatos a 10 dólares, ahí está también la policía municipal haciendo el respectivo control, vamos a tratar de conversar con uno de los comerciantes. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo le está yendo acá? ¿Estamos en vivo? ¿Cómo sí, está? Bien, buenas tardes, no, si sí, estamos ahí vendiendo poco a poco, no está tan bueno, pero ahí vamos, de paso. ¿Cuándo se colocaron ustedes? Ah, el, día el día sábado. Sí. ¿Se quedan? Hasta el jueves. Y haga una invitación pues, para que vengan a comprar. ¿Qué vende usted? A la gente aquí de Guanafé, del, del Cantón de Guanafé, que venga a comprar calzado, medias, bandermudas, pantalonetas, todo, medias, lo que tenemos en venta por ahora. Todo promoción, zapatos de 5 dólares hasta 10 dólares de remate. Gracias, amigo, pues suerte. Ahí está la invitación de uno de los comerciantes. Ahí está la invitación también de uno de los comerciantes para que vengan a la feria a adquirir los productos. Ahí está también el refrescante jugo de coco porque está haciendo un sol sofocante acá. Vamos a avanzar para continuar observando también lo que hay. Vean, los lentes dice 2 por 5 dólares. Lentes 2 por 5 dólares. Mira, están las ofertas. Ahí están las ofertas para todos los gustos. A ver, ahí también vemos a un amigo que va vendiendo eh, mariscos. Está vendiendo mariscos. Está ofreciendo a las viejas... ¡Amigo, amigo! amigo hey, Ofrezca, a ver, ¿qué está vendiendo? Por aquí pescadito agua dulce, vea. Tenemos la rica y deliciosa tilapia y la vieja colorada. ¿A cómo está la artes? A 15 dolaritos. Okay. Ahí está también el amigo que ha aprovechado la feria para venir a vender sus mariscos a 15 dólares, pues tiene tilapia y también habló de la deliciosa y rica vieja, ahí está. Acá mire, mire, aquí también hay blusas muy bonitas a 5 dólares, hay buzos, eh, ropa abrigada también hay a 5 dólares, pues hay para todos los gustos, para que puedan observar y puedan también venir a adquirir los productos. Aquí también están las cosas para niños, se pueden encontrar cometas y otros artículos. Las familias también pues, han salido. Las familias también han salido para poder observar lo que hay acá en la feria. Esta feria, como les mencionaba, se desarrolla a lo largo de la Avenida 7 de Agosto de acá del cantón Buena Fe, pues donde se están exhibiendo una gran variedad de productos. Ahí también hay alfombras para las casas, Hay bebidas, hay alimentos. Los locales que ya de costumbre están colocados cerca de este lugar también están abiertos. Están exponiendo sus productos. Hay las ofertas para niñas también. Miren, las pijamas a 5 dólares. Ve, ahí están. Pijamas a 5 dólares. Ahí están los modelos y los colores. Los buzos también a 10 dólares. Vamos a avanzar para que ustedes puedan apreciar todo lo que se está exhibiendo acá en el Cantón Buena Fe. Ahí dice ternos a 3 dólares y 2 por 5. Hay una gran variedad de productos, camisetas para varones con buzos también a 5 dólares. Hay decoraciones para las neveras, hay gorritos también, hay unos hermosos gorritos colocados acá. Y aquí hay una sección dedicada para los más pequeños de la casa. Uy, amigo, ofrezcan las famosas y tradicionales manzanas acarameladas. Recomiendo. Está comiendo, lamentablemente no puede hablar, pero ahí están las tradicionales manzanas acarameladas que no pueden faltar en ninguna de las fiestas, ni cantonales ni patronales de nuestro querido Ecuador. Ollas, oh, yes, ve, aquí también hay ollas, unas ollas hermosas para quienes desean obtenerlas y llevarlas hasta su hogar. Hay rayos, hay asadores también de plátano. Hay algunos productos, algunas variedades, las que puede pues, usted hacerse acreedor al venir acá a la feria y poder obtenerlas para llevarlas hasta su domicilio. La quema de Castillo nos pregunta Rosy RF, que está eh, conectada con nuestra transmisión. Es mañana, amiga. Ve aquí las hermosas joyas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les está yendo? A ver, cuéntenos cómo les está yendo. Aquí vemos a unos amigos que están vendiendo joyas, bisuterías, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le está yendo? Bien, gracias a Dios la gente ha cogido bien los productos, la joyería y ha habido bastante acogida de la gente. ¿Cuáles son los precios que tiene acá? Nosotros en este momento estamos, estamos trayendo directamente esta joyería que normalmente la consiguen a 5 dólares estos aretes. Hoy tenemos una promoción, un par de aretes en 3 dólares y si llevan los dos, mira... ¿Sí? Si llevan los dos pares por 5 dolaritos, tenemos más de 5 mil modelos de aretes, tenemos promoción de anillos, tenemos argolla, choker, toda la joyería que está de moda aquí la estamos dando en buen precio el día de hoy. ¿Qué calidad es esta? Esto es acero quirúrgico, lo bueno del acero es que el acero no irrita la piel, no produce alergia, el acero es garantizado. Todas las joyas vienen con garantías a cero, le pueden hacer la prueba, esto lo puede meter al mar, puede bañarse con él. Son pruebas, son joyas 100% garantizadas. Okay, gracias amigo, pues ahí también está la exhibición de las joyas que les hemos hecho. Ahí están también las amigas, Mira unos hermosísimos aretes que está cogiendo la amiga ahí, bellísimos. Amiga, enséñele enséñale los aretes que usted está eligiendo, bellísimos, hermosos, ella se va a llevar estos que son en hacer una de las amigas también que ha venido acá, súper hermosa la joyería que hay en estos momentos, que se está exhibiendo, ya lo ha dicho, pues que está dando uno por tres dólares y dos por cinco. Eso es lo que hay acá en, el, en la feria del Cantón Monafé. Amiga, ¿qué tal? ¿Qué está vendiendo usted? A ver, cuéntanos, sin vergüenza, a ver. Tengo interiores, brasier por aquí también. Interiores, toda ropa interior. Todo lo que es ropa interior. A ver, hágale la oferta ahí a quienes las están viendo. Tienes de 2x5, por, por acá de 3x5, brasier de 5 hasta de 4 dólares tengo brasier. Ahí está la invitación de la amiga, gracias, tiene brasieres desde 4 dólares, interiores 2x5 y pues ha invitado a todos los ciudadanos para que vengan también a hacerle la compra. Esas son parte de las cosas que usted va a venir y se va a encontrar. Mira esas pantalonetas bellísimas para los jóvenes, para los niños también. Con imágenes de, ¿cómo está? Con imágenes de las caricaturas animadas, ahí están. ¿Cómo están las pantalonetas, amigos? De cinco Tenemos de 5 y de 2x5 con cierres, todas son con cierres. Sí, enseñenle aquí a los amigos cuáles son las de 2x5. ¿Esa sí, cómo está? 5 es dólares, así. Y así dos por cinco. <risa> ya vienen con cierre todas vienen con cierre Todas son dos como por... dos por 5 dólares, sí. ¿Y esa oferta hasta cuándo va a estar? Hasta el día que nos voten de aquí. este día cuándo será? ¿El miércoles? El miércoles, jueves, más o menos, sí. ¿Y? estos días está acá. ¿Cómo se llama usted, amigo? Eduardo Vargas. Ahí está, para quienes quieran buscar pantalonetas, don Eduardo Vargas ha traído unos hermosos modelos, unos hermosos diseños y pues los está invitando también a que adquieran estos productos. Vestidos para niñas, miren unos vestidos súper elegantes para niñas, para que ellas puedan ir pues a algún evento social. Ahí está todas unas señoritas hermosas, unos vestidos preciosos. Ya estamos a la altura también del parque eh, central. De acá, del Cantón Buena Fe, donde podemos ver también exhibidas sus banderas en honor también a las festividades que se, que se viven. Mire esta mire esta, esta ropa que está aquí, vea. Deportiva, vea. Con esto se puede ir al gimnasio. No, hermosísimo, hermosísimo. Todo está súper hermoso. Amigo, ¿qué tal? La, ¿Cómo están las camisetas, las ofertas? A ver, venga. No quiera el amigo el amigo ofrecer, pero están a 5 dólares. También hay reloj, hay chompas. Ahí están los productos. Y esta feria se extiende hasta lo que es parte del ingreso del cantón Buena Fe. Ahí están también las pantuflas. Hay pantuflas en todos los colores y en todos los diseños. Monos para los bebés, para mantenerlos abrigaditos durante estos días de frío. Aquí también vemos ventas al por mayor y menor, dice.